Desde hace algún tiempo he querido traerles un pequeño recopilatorio donde muestre los gadgets para gamers más interesantes y útiles que haya encontrado en las tiendas más grandes del mundo. Así que si te gusta este tipo de videos, no olvides darle un like para saber si te gustó o coméntame qué te gustaría ver aquí abajo. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El primer producto que te recomiendo es la Mi I Mini de Xiaomi. Xiaomi, haz algo con tus nombres, caray, cada vez están más complicados. Esta genial bocina cuenta con una buena calidad de sonido. Además, su tamaño es bastante reducido. Así que si buscas una bocina potente que no te ocupe mucho espacio, la AI Mini es perfecta para ti. Lo mejor es el precio, ya que la puedes conseguir en un rango entre $29 y $38. dólares. Es bastante accesible al bolsillo y además tiene un diseño muy minimalista. Genial, ¿no? Pero, si tú sos de los que juegan en casa, por 10 dólares extra puedes comprarte un Google Home Mini. Créeme, no te vas a arrepentir. Porque tiene una buena calidad de sonido. Y además tienes el asistente más completo de la actualidad. Basta con hacerle un mirroring desde tu dispositivo Android hacia la bocina y podrás jugar el Mario Kart o el Call of Duty a unos buenos decibelios. Ah. Y si sos un crack y te gustan los juegos pesados, debes de proteger mucho tu batería. Y una de las maneras más sencillas y económicas es comprarle un disipador de calor, justo como el que estás viendo en pantalla. Hay algunos que no incluyen gatillos y suelen ser más económicos, pero es bastante útil en verdad. Ahora bien, si sos team Apple, te presento esta opción. Es totalmente compatible con iPhone y no cuenta con gatillos como te mencionaba anteriormente. Pero cuenta con dos puertos, uno para cargar tu dispositivo y el otro para conectarle unos audífonos o bien unas bocinas bien poderosas. Otro gadget que te recomiendo bastante si te gustan los Battle Royale es este pequeño joystick análogo. Puedes llevarlo a donde quieras y te dará una mejor precisión en lugar de tocar la pantalla. Colocarlo es bastante sencillo, solamente lo adhieres a la parte del frente de tu dispositivo y listo se retira rápido y no deja ningún tipo de residuos en tu móvil o si prefieres tener un mando más completo puedes optar por uno de estos mandos bluetooth claramente con uno de estos serás mucho más habilidoso pero ten en cuenta que al utilizar el bluetooth te consumirá más batería de estos existen varias marcas como ipega y GameSir. suelen ser muy buenos además de ser compatibles con pc y playstation por poco más de 20 dólares, esta es mi recomendación. Ya que te di algunas opciones de mandos, ¿qué te parece si vamos al área de audio? En el mercado existen muchas opciones de audífonos Bluetooth. Y te confieso, yo he probado varios modelos distintos, pero ninguno me ha gustado como los auriculares Bluetooth de Blue Edio, Ya que suelen ser algo económicos y el sonido es bastante decente. ¿Y qué decir de la autonomía? Los que estás viendo ahora tienen 25 horas de música continua y créeme he pasado poco más de dos semanas sin cargarlos y con un sonido bastante rico entonces es más fácil que se te descargue tu móvil que tus audífonos ok entonces para que esto no te pase aquí viene la próxima recomendación Zip una batería portátil o una power bank como lo quieras llamar yo las que te recomiendo son de 10.000 mAh para arriba en especial si son carga rápida para que no te quedes a media partida las marcas que te recomiendo en este video son Baseus y Xiaomi Baseus viene haciendo las cosas bastante bien los últimos meses uno de los modelos que te recomiendo es el que estás viendo ahora en pantalla o si prefieres irte a lo seguro échale un ojo a esta batería de Xiaomi por 15 verdes más y listo esto sería todo por el video de hoy no olvides comentar aquí abajo si te gustó o si agregarías algún otro gadget para hacer un crack en el mundo del gaming móvil.